Mi nombre es Franco Regaresala. Aquí es un trabajo super lindo, voy a la aventura, un día voy sacar muchas langostas, pero eso es lo, es lo bueno que uno va a la aventura. Je m'appelle marie Guimá, Guima, je viens de France. Ça fait très très très longtemps que je veux venir à Juan Fernández, porque podemos peut faire de la plongée, du trekking, euh, tout. C'est encore un grand parc naturel. La, el tema de la, de la pesca en la langosta se va transmitiendo de generación en generación. Y sea, aquí es el único lugar de Chile que se respeta eso, porque el mar, como todos saben, el mar libre. Entonces acá se respeta el sector donde la familia trabaja, porque es una la familia que trabaja. Los principales fuertes son la actividad marina, la pesca deportiva, el buceo autónomo, el buceo contemplativo, el safari fotográfico submarino, el bail watching de aves marinas. En términos terrestres, lo principal que es la gastronomía. Eh, ahí también hay historia de la colonización Y tenemos la otra parte que es el eh, Parque Nacional que ofrece una biodiversidad increíble. Para el tipo de turismo que andamos persiguiendo, esta isla se presentaba ideal porque puedes hacer a tanto actividades náuticas como actividades que te conecten con la montaña. Pour la plongée. C'était évidemment euh, super sympa, on était euh, dans un tombant cet après-midi, donc une des eaux les plus claires du Pacifique, donc une visibilité à des mètres et des mètres. Et puis euh, les otaries, on a vu les otaries de Juan Fernandez, et ça, c'est un petit peu sympa. Il y a type de type il y a Albatro, la plupart sont Fardela. Il y blanca, pardela negra, una con pinta. El archipiélago de Juan Fernández es un lugar maravilloso. Es una joya en el medio del Océano Pacífico. Es imposible describirlo a través de una cámara. Hay que venir a disfrutarlo y a vivirlo. Juan Fernández le va a marcar en su corazón algo especial. Eh bien, hay que venir. Es fantástico. Hay des animaux y de la flore partout y plen d'espèces qu'on peut voir ici. No pueden pasar de lo extremo a la tranquilidad total.